Con este video pretendemos responder a una consulta formulada ayer en la clase de consulta respecto a las fuentes Postscript ofrecidas por la cátedra en el blog a modo de ejemplo esas fuentes una vez que ustedes las descargan deberían eh, descomprimir el archivo y obtener una carpeta que como esta, que deben guardar en alguna carpeta de su disco rígido a partir de ahí le hacemos doble clic y vamos a ver que contiene dos archivos. Los dos archivos constituyen una fuente PostScript. Es decir, son dos archivos pero se trata de una sola fuente que emplea estos dos archivos. Uno con extensión PFB y otro para F PFM que son las extensiones de PostScript para Windows. Fíjense la diferencia de peso entre los dos eh, yo voy a hacerle doble clic a este archivo al que tiene extensión pfm al que pesa menos y que acá dice type one font file me va a ofrecer esta persiana y desde aquí yo podría darle instalar tengamos en cuenta que yo estoy trabajando con windows 10 esta fuente también la hemos podido instalar en windows 7